el que sigue. Y bueno, si tú empiezas a promover esto, si empiezas a promoverlo con gente que conozcas, con tus vecinos, con tus amigos, con parientes, con quien tú quieras, vas a empezar a crear una red y la compañía nos ofrece, nos ofrece un plan de referidos, un plan de referidos que está dividido en cuatro equipos. Tú lo que tienes que hacer es construir cuatro equipos, el equipo pro, el equipo bronce, el equipo plata y el equipo oro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahorita vamos a hablar de cómo se puede construir esos cuatro equipos. Ok. Los primeros cinco referidos personales que tú tengas, personas que tú invites directamente, van a conformar tu equipo pro. Tu, tu primer equipo. Del, del invitado uno hasta el cinco. Pero ojo, no es que sea el invitado uno, dos, tres, cuatro, cinco sino que más bien es la persona de tu equipo directo que haya colocado su dispositivo en su casa, que lo haya activado, que ya esté configurado y que ya esté recibiendo, perdón, ya, ya esté generando la señal de internet y que ya esté minando. Cuando eso suceda, esa persona es la primera que califica en tu organización y de ahí la segunda, tercera, cuarta y la quinta. Las primeras cinco personas que logren tener su dispositivo no importa en cualquier parte del mundo que se encuentren. No importa eso. De esas cinco personas que ya tengan su dispositivo activo, van a pertenecer por siempre, por siempre a tu equipo pro, que son las primeras cinco personas. ¿ok? ¿Y cuánto gano yo de esas cinco personas? Este, ¿Puede ser beneficio para mí? Bueno, te vas a ganar un 10% de comisión por referencia. Un 10% de lo que ellos minen, de lo que su máquina esté minando, Imagínate que cada una de ellas mina 50 monedas, tú te quedas con 5 monedas de cada uno de ellos. Si tienes 5 personas, 5 monedas por cada uno son 25 monedas que te llevas. Esto es cuando tienes tus primeros 5, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si estos 5, si estos 5 personas tienen a sus 5? Bueno, en el momento que cada uno de tus directos, de estos cinco referidos, de estas cinco personas que tienen activos ya su, su dispositivo, cada uno de ellos tiene cinco personas también con, cinco, con sus cinco dispositivos activos, en ese momento no cobras el 10, cobrarías el 20%. Esto, esto del 10%, si sí quiero aclarar algo que es bien importante, este 10% lo vas a cobrar por un lapso de 90 días. 90 días. Aún que tengas a tu directo con sus cinco, tú vas a poder, tú vas a cobrar forzosamente durante 90 días el 10% de la producción del dispositivo de esos cinco directos, de esas cinco personas que, que referenciaste tú. Pasando los 90 días y que ellos también tengan sus cinco colocados abajo de ellos que estén generando ya este, el internet y que estén también minando, en ese momento entonces cobrarías ya el 20%. A partir del día 91, que hayas cumplido con los 90 días y también que ellos, cinco, los cinco directos tuyos, tengan sus cinco, en ese momento se incrementa a un 20% de la producción que tengan cada uno de los dispositivos de esos cinco. ¿Sale? Nada más de tus cinco directos. De los cinco directos de ellos, no. Solamente de tus cinco directos vas a cobrar el 20% de lo que produzca su dispositivo. ¿Sale? Si, si produce 50 monedas. Tú te quedas con 10 monedas. Si sacamos la cuenta a 15 dólares, son 150 dólares de cada uno de ellos. Mes a mes a mes a mes. Imagínate eso. ¿Ok? Bueno, y ahora, ¿cómo construyo mi equipo bronce? A partir del sexto. De la sexta persona hasta el número 15, son 10 personas que van a conformar mi equipo bronce. Vuelvo a repetir, siempre y cuando su dispositivo esté activo. En el momento que estén activos, se van a ir, se van a ir sumando a tu equipo bronce hasta llegar al número 15. Y en ese momento, esas 10 personas van a conformar tu equipo bronce por siempre. Por siempre. ¿Y qué, en, qué beneficia, en qué me beneficia el equipo bronce? Directamente te va a dar el 25%. El 25% de lo que minen los dispositivos de ellos, te lo vas a llevar tú. El 25%. No ocupas que ellos tengan sus 5. No ocupas en el equipo bronce que ellos califican con sus 5. Solamente el número 6, que ya tenga su dispositivo, su, su dispositivo activo ya, su hotspot activo, tú te ganas el 25%. De cada uno de los 10, te vas a llevar el 25% de lo que minen cada uno de ellos con su dispositivo. ¿Ok? No sé qué te parezca eso. A mí me parece sensacional. Y luego construimos el equipo plata. Después del número 15, de, a partir del número 16, empiezas a construir tu equipo plata. Del 16 al 25, 10 personas también que estén con su dispositivo activo te va a generar para ti un 30% de comisión por la producción que tengan sus dispositivos. Híjole, está impresionante esto. Imagínate, 30% de lo que produzcan los dispositivos de ellos. Está bien loco, bien loco, pero no termina ahí. Imagínate que a partir del 26%, Construyes tu equipo oro, pero imagínate lo siguiente, a partir del número 26, al infinito, ya no tienes tope. Todas las personas que conformen tu equipo oro, que es a partir del número 26, que tenga su dispositivo activo en cualquier parte del mundo, no importa. Esa persona es tu referido y a partir del 26 cobras el 35% de lo que ellos produzcan. Sí, el 35 de las monedas que estas personas produzcan con sus dispositivos son para ti. De hecho, ahí estás, estás ganando mucho más con una sola persona, mucho más de lo que vas a ganar con tu propio dispositivo. De hecho, hay mucha gente que me ha dicho, oye, César, y si no califico, si no tengo mi dispositivo, si no lo puedo poner en mi casa porque ya mi vecino ya lo tiene. Bueno, no importa, no importa es que no tengas tu dispositivo, pero lo puedes promover esto. Para que te ganes un 35% de lo que produzcan otros. ¡Guau! ¡Wow! O sea, ¡guau! ¡wow! O sea, está increíble. Yo este mes tengo una meta de tener 300 directos, 300 personas que me estén generando un 35%. O sea, nomás imagínate esto. Es verdaderamente loco. Verdaderamente loco. Pero es real. Es real. Y miren. Aquí les pongo el ejemplo para que vean los números. Las matemáticas no mienten, los números son precisos. Y aquí, para que se emocionen todavía más, les voy a poner los números. El ingreso residual que tendrías mes a mes con solo 35 referidos. Puse el equipo de oro también con 10 personas, ¿sale? Pero es ilimitado. Pero aquí lo puse con 35. El equipo oro, el, perdón, el equipo pro son 5 directos tuyos. El equipo bronce son 10. El equipo plata son 10 y el equipo oro son aquí 10, pero es ilimitado. No hay tope en el equipo oro. Ok, ¿y qué sucede con los números? Bueno, estas cinco personas que están ahí en el equipo pro, si todos en promedio minan 50 monedas Helium mensualmente y si esa moneda tiene un precio de 15 dólares, ahí está abajo en la parte izquierda la especificación, eh, la moneda ahorita está más o menos en los 13, 13.50, pero ha estado en 20, 18. Entonces, 12, 13, 11, la puse, me dio 15, 15 dólares. Pero quiero decirles que esta moneda está creciendo constantemente. De hecho, este año estoy seguro que esta moneda va a andar cerrando el año en alrededor de los 50 dólares, 60 dólares. Estoy seguro que así va a pasar esto. Con este movimiento se va a generar una explosión con tema de, de Helium y eso le va a dar obviamente... Un crecimiento increíble en el precio. Ahorita lo estamos poniendo a 15 dólares, porque también esa es otra cosa. Estamos poniendo los números de ahorita con el precio de la moneda de hoy. Pero imagínate en diciembre lo que va a suceder. En este equipo pro con 5 personas ganándote el 20% cuando ellos ya tengan sus 5. Aquí estoy dando por hecho de que cada uno de los 5 van a tener sus 5, porque ese sí es uno de los... De, las, de, los, um, de, de los puntos importantes que se deben de cumplir para que tú puedas ganarte el 20% de tus primeros 5. Que ellos tengan sus 5. Si ellos no tienen sus 5, tú te vas a ganar el 10. Solamente por siempre. ¿Ok? Entonces, el 20% serían 750 dólares que te darían esos 5 personas por mes. <ríe> Híjole. O sea, estamos hablando de 15 mil pesos mexicanos. Escucha esto. Se dice que el 96% de los mexicanos no gana más de 15,500 pesos. El 96% ya entramos en ese límite del 96 con estos cinco apenas cinco apenas cinco personas. Hijos, está está está loco. O sea, esto esto me tiene sin dormir amigos. Me tiene sin dormir honestamente. Este ya me compré algunas. Algunas cositas ahí para poder dormir porque de verdad es que está increíble. Imagínate lo que sucede con el equipo bronce. Mira lo que pasa. El equipo bronce te da el 25%. Son 1.875 dólares. Verá lo que pasa con el equipo plata. El 30%. 2.250 dólares. No te digo con el equipo oro, que lo puse con 10 nada más. Ve lo que, lo que puedes cobrar con el equipo oro. Ve lo que puedes cobrar en total. 7,500 dólares. 7,500, 150,000 pesos mexicanos. Perdón que hable de pesos mexicanos seguido, pero es que soy mexicano y conozco la moneda perfecto, la, la, la, el precio. ¿Cómo estamos? Entonces, 7,500 dólares por tener solo 35 personas directas tuyas que tengan su dispositivo activo. Y que estén minando en promedio 50 monedas. Pero te acabo de mostrar una máquina que minó 300, ¿qué? 350 aproximadamente en un mes. Imagina tener un cuate como ese en tu equipo oro. <ríe> con 350 monedas. O sea, es una locura, ¿no? Y te lo puede dar esa persona. Pero ¿sabe lo mejor de todo esto? Es que es mes a mes. Porque eso no se detiene. O sea, aquí no tienes que hacer ninguna recompra. Ningún pago de nada absolutamente. Es solamente dejar tu... Tu dispositivo encendido todo el tiempo. Te lo juro que yo voy a estar al pendiente. Ese dispositivo no se apague. Voy a estar al pendiente. Voy a poner ahí una, este, una planta de luz. Algo tengo que hacer porque tiene que estar, sigue, sigue trabaja, seguir trabajando. Así que bueno. Mira, ya con esto creo que es suficiente. Yo tendría que terminar aquí la presentación y decir, ¿sabes qué? Todos, éntrenle, métanse. Porque ya con esto le cambia la vida a cualquier persona. ¿Están de acuerdo? O sea, cualquier persona. Mira, yo he hecho redes 15 años y en 15 años honestamente eh, personas que ganen 7500 dólares mensuales son muy pocos, muy pocos a comparación de toda la cantidad de personas que entran a una red de mercadeo. Y esto es lo que me tiene fascinado y eso es lo que me tiene enamorado de esto, de este proyecto, porque sabes qué me tiene enamorado no solamente por la oportunidad de que esa gente que, que le ha ido mal en las redes de mercadeo pueda cambiar su vida, sino también me pongo a pensar en las personas que nunca han hecho redes de mercadeo, que tienen problemas difíciles económicamente hablando y que de repente pueden tener su internet ahí conectado en su casa y que puedan poner ese dispositivo y que lo puedan colocar y que puedan invitar a 35 personas que también estén pasando por dificultades económicas y si no también puedes invitarlos a los que estén bien económicamente. No importa, esa es la maravilla de esto. Aquí sí es completamente democrático, aquí todo mundo puede entrar porque no tiene que invertir nada no tiene que pagar nada, no tiene que pagar nada. De hecho, la compañía te está pagando de alguna manera la renta de tu espacio, de tu casa, que serían 30 centímetros por 30 centímetros, ese espacio te está pagando con esta maravilla que es la moneda Helium. Y todo eso que te estoy diciendo lo puedes checar en Internet, ¿sale? Para que veas que es real. Pero bueno, de todo modo voy a continuar porque también me han dicho, oye, ¿cómo, ¿y cuánto gano por, la, por las personas que están en mi organización, los que ellos inviten, ¿cuánto puedo ganar? Y aquí hablo de eso. Uh, yo quiero decirles una cosa, si ahorita en este momento se te hizo demasiado $7,500 dólares por 35 personas, esto no lo vas a creer. Y yo te pido de verdad que por un momento, por un momento, quites ese nivel de incredulidad que podamos tener de repente. Eh, abre tu mente, esto es real. Esto es real porque, porque está sucediendo ya, no es algo que estamos inventando, es algo real que está sucediendo y que se necesita. ¿Saben lo más importante de esto que me llama la atención y que esto es sustentable para el, para el resto de mi vida? Es porque el Internet de las cosas se está necesitando ya, se está ocupando ya. Va a tener... Va, vamos Mira, de hecho, quiero decirte algo. El Internet de las cosas va a ser más grande y más poderoso que el Internet que conocemos ahorita. Va a ser más grande, más majestuoso, va a haber más dispositivos conectados al Internet de las cosas que computadoras, que teléfonos celulares. Porque te imaginas en tu casa cuántos dispositivos tienes tú aquí o cuántos, perdón, cuántos aparatos tienes que puedes conectar al Internet de las cosas, muchísimos. ¿Sale? Entonces, bueno, va a ser impresionante. Vamos a hablar ahora de qué es lo que yo gano eh, de residual por las personas que yo invité cuando ellos hacen su equipo. ¿Sale? El equipo pro, como sabemos, son cinco personas. El equipo bronce, diez personas. El equipo plata, diez personas. El equipo oro puse diez personas, pero es al infinito. Ahí les puse el símbolo infinito porque no hay límites para el equipo oro. ¿Y cuál es mi beneficio? De las personas que inviten mis equipos. Ok, aquí empezamos. El equipo pro no aplica ganancias para ti de los que ellos inviten solamente vas a ganar tus cinco directos, vas a ganar el 20% siempre y cuando ellos tengan sus cinco cada uno. Claro, si nada más hay uno que tiene cinco con ese, esa persona tú te vas a llevar el 20%, de los demás te vas a llevar el 10%. ¿Sale? No tienen que tener los cinco, tus cinco directos no tienen que estar calificados con sus cinco para que tú te ganes el 20%. Con una persona que tengas ahí, calificas con esa persona para que te lleves el 20% de esa persona solamente. De los otros cuatro te llevarías el 10%. La cosa que aquí es que tenemos que hacer que esos cinco tengan sus cinco. Y en ese momento me llevo el 20, pero hasta ahí, en el equipo pro. Lo interesante se pone a partir del equipo bronce. Porque el equipo bronce, de cada persona de esos 10, cada persona de esos 10 eh, me va a beneficiar con sus cinco primeros que metan. Las cinco primeras personas de cada uno de los directos míos del equipo bronce me van a dar a ganar a mí las cinco personas de, de ellos. O sea que en mi segundo nivel voy a tener 50 personas. Diez directos en el Equipo bronce por cinco. Cada uno de ellos me da 50 personas. ¿Sale? Pero saben lo maravilloso de esto, que esto está bien loco, que cuando lo entendemos no dormimos. Yo por eso no he dormido cuando lo entendí. Estas cinco personas, estas 50 personas que están en tu segundo nivel, estas 50 personas que están en tu segundo nivel, también te van a dar a ti 5 personas cada una. Sí, 5 cada una. Sus 5 primeras van a ser para ti, para que te beneficie económicamente. Y cada uno de ellos abajo son 25 por 10. Estamos hablando de 250 personas. Imagínate, 250 personas. Pero ¿qué crees? No termina ahí. Estas 250 personas también te van a dar a ganar las primeras 5 de cada uno de esos 250 o sea de esos 25, 5 cada uno, cada 25 te van a dar, bueno, cada uno de esos 25 te va a dar 5, todos ellos te van a dar 5 o te van a, a, te van a apoyar con esas 5 personas para que tú también tengas beneficios a profundidad. Entonces, a en la tercer nivel hablamos de 125 personas en cada una de esas líneas. Pero no termina ahí. Es hasta el infinito. Sí, así como lo escuchas. Y está bien loco, sí. Pero es así. Es hasta el infinito. No hay límite de profundidad. Yo aquí no le sigo porque cuando te ponga los números no me vas a creer. Imagínate si te pongo la profundidad. De hecho, nunca terminaría porque es al infinito. Entonces lo puse nada más por tres niveles. Pero eh, ojo... Hay un cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Yo quiero decirles que en este momento yo estoy en el nivel número 20. Tengo ya equipos en el nivel número 20 en mi equipo. Imagínate, y apenas tenemos una semana. Apenas tenemos una semana y ya tengo personas inscritas en mi, en mi nivel número 20. Y aquí te puse nada más tres. Imagínate lo loco que está. Imagínate el equipo plata, ve lo que sucede con el equipo plata. Lo mismo, exactamente igual, te van a heredar de alguna manera el beneficio de esas cinco primeras personas, te va a beneficiar a ti. El equipo oro pasa exactamente lo mismo, igualito. Pero ¿cuánto gano? O sea, ¿cuánto gano de esos equipos, de cada equipo que se está construyendo hacia la profundidad? Ok, ojo, equipo oro, vuelvo a repetir, ilimitado de directos. Y cada uno de ellos te va a heredar a ti o te va a promover a ti cinco personas, cinco primeros que te van a obviamente a beneficiar. Se van a beneficiar ellos, obviamente, pero también te van a beneficiar tú. ¿Cuánto gana el equipo bronce? El 5%. El 5% de lo que produzca todo ese equipo. ¿Escuchaste bien? El 5% de lo que produzca todo ese equipo. Es increíble. Solamente con eso ya es muchísimo dinero. De verdad. Pero imagínate que el equipo plata, ¿cuánto crees que te da? El 10%. El equipo plata, toda la construcción a la profundidad, te da el 10% de lo que mine cada persona de todo ese equipo. De una persona que mine 50 monedas en su casa, te van a dar 5 monedas, el 10%. 5 monedas cada persona que esté ahí. Sum. Iba a decir, en su madre. Pero me dio pena, por eso no lo dije. Pero bueno, el equipo oro, ¿cuánto crees que nos dan? Locura, total. El 15%, el 15% de todo ese equipo que se construye a profundidad ilimitada. A profundidad ilimitada. Y miren, es, es sustentable esto, ¿eh? O sea, es una... Es un juego de números que está aquí. O sea, no vayan a pensar que es que no es posible como ilimitado, como que a profundidad. Sí, sí se puede. Es real. Soy físico matemático. Yo hice los números y es verdad. Es un 15 ilimitado a profundidad. No te limita la profundidad. Ilimitado. Y ahora les voy a hablar de los ingresos. De los ingresos. Ya quedamos que la primera línea, tus directos te van a dar 7500 dólares. ¿Verdad que sí? Igual no me creíste. O se te hace demasiado, se te hace demasiado bello para ser verdad. Bueno, pues es real y ahora te voy a mostrar lo que pasa en tu segundo nivel. En tu segundo nivel, ojo, de esa, de esos cinco personas que vas beneficiándote tú en segundo nivel de cada uno de ellos. 11,250 dólares. Cada uno en promedio minando 50 Helium mensualmente. Este es un ingreso mensual que estoy, estoy, este... Eh, obteniendo ahí. Ter segundo nivel, bueno, sería tu tercer nivel, perdóname. Tu primer nivel, 7,500, segundo nivel, 11,250, tercer nivel, 56,250 dólares. Dios santo, y es que de verdad es loco, es loco, pero es real seis mil 250 dólares. Si no me crees ahí, imagínate cómo te muestra el nivel número 4. Sí, es, es loco. Dios santo, ¿qué dice aquí? No sé qué dice ahí, pero bueno. Cuatro, nivel número 4. Sí, 281 mil 250 dólares. Y te lo voy a quitar rapidito porque igual no me estás creyendo, pero te voy a poner el total. Ve el total. 356250 mil doscientos dólares nada más por tener este equipo a cuatro niveles, 35 personas a cuatro niveles, duplicando todo esto, te puedes ganar esa cantidad de, de, de dólares mensualmente. Sí, yo sé, yo sé, te lo juro que yo sé que suena bien loco, bien, bien fuera de onda, pero, pero es una realidad, hay una manera.